txoriak berriro ere etorkizuna eraikitz kongresurako bigarren edizio eta hau bai bada azken saioa eskerrik asko hemen egoteagatik eta atzo eh, proposatu zuten bezala ba libre sentitu ba eh, nekatuta gaude eta eh, zerbait eh, galdetu nahi baduzu une oro eh, justu aprobetzatuz hemen gaudela eh, ba familia eta ya, bueno estaba batzuk eh, atzean ditugularik ba probestu dezagun eh, aukera honetaz eh eta behin ba eskerrak eman behar dizkiot, ba noski baietze ba aldundiari ta bakalerari eh, gune hau eh, ba unibertsitateekin eta unibertsitatentzat eta gizarterentzat prestatzeagatik baita ba atzean daukagun talde teknikoari ere eh, askotan eh, ikusezinak direnak e, itzul, al di bereko itzulpena egiten duten pertsonak, gure haotxak direnak, eta catering eta Augustia ba, egiteko, ez da akademian badakigu kongresu batek zer eskatzen duen, eta ez da lan bakala. E, baita Carlos Mataisi ere, e, bi urte, azken bi urteetan Augustin Erkizia e, taldea utzi eta gero, baina bueno, inoiz ez dut guztiz utzi, Ba, eman que ikerketan, eh, bi urte hauek, Eta asko irakurri dut, de esan Comisión de la Comisión de la Comisión de la eta hain la Comisión duen la Comisión de Carlos benetan de la Comisión de la Comisión de la bueno, de la Eta hemen daukagun, bueno, badago galdera bat, ez dakit e, ikusiko dugun, bai. E, Guk ere proposatzen dizu egun galdera hau da. E, nola irudikatzen dugu lankidetzazko gobernantza 7 urte barru, 2030ean, duela gutxi beste batek egin duen galdera iaia berdina, e, unibertsitateak nola irudikatzen ditugun orain suentsan da da. Nola irudikatzen dugu etorkizuna eraikiz 7 urte barru. 7 urte bete dira baina oraindik ere gauza asko eta bide luzea dago aurrean. Beraz, eh, aplikazioaren bitartez edo esku altxatuz, eh, lasai asko ekin dizaiogun galdera honi, se hause da, benetan, saio bueno, honen funtsa, ez da, enpresa zitzegin dugu, komunitatea zitzegin dugu, baina EH hori eh, dago kion galdera ez da makala, eta justu da, ba, bueno, eta orain zer, eh, etorkizunari begira, eh, zein da urrengo urratsa. Entzun diogo Carlosen eh edo eginkizunei buruz hitz egiten, baina nolabait misiotik biziora pasa berdugu. Eta Carlosen ekarpena izan da, bueno, globala, estatu eh, estatu mailakoa, nazioartekoa baina orain gure gure lana eta oso goba. Bueno, ba Orquestuco, Ditudan ditudan pertsonak hemen daudelako ba gure lana es da makala hau e, Gipuzkoara eraman behar dugu Gipuzkoara e, zumaiako Flixetik e, arantzazuko e, basoetara esta Aixo oxe Bai hau da urbiara doan bideska e, egun santi baino lehenago, Eta han, bueno, bide asko, ostopo asko, es eh, ez dago jakiterik nundik eh nundik jo, nora jo norajo, está? Eta bueno, etorkizuna eraiki zen badaukago ya ja, ibilbide bat eta badirudi eginkizunak, misioak, eh, 2030reko misioak ikuspegi partekatu bat behar du eh, Gipuzkoan, eh? Bestela eh, ba alderra ibiliko gara, está? Bueno, Hori badakigu eta horregatik e, e, gaude hemen. Eh, e, betida nik e, danik gauza da, ezta. Da? Hai ez dagoela nora joan ez dakitetenarentzat. Behar dugu e, ko, e, elburu komun eta partekatu bat, Justo e, justu orain argitaratu den etorkizuna eraiki zen liburu hori, eh, sarreran daukaguna, azala azalean y e, da cita ori el buru común eta parteca tu baten villa eta ori el dugu bilatu, ba va errita ren eta e, tokian tokiko e, era batera bueno nick marco chiki bate haricodú te tagero va e, nire lankí de quin gara oneta sit segiteco se naidugu nada Carlosek aipatu dituen erronkak eta arazoak lurreratu eta Gipuzkoarara e, eramatea. Eta Gipuzkoarara ematea Unibertsitatearen e, bitartez. Ze, le, bostok gara ideak zuek e, bezala., bueno, ba, e, hemen aipatua izan da gizarte itun berri baten beharra. Ezta horta zit hitze egin izan dugu, Baina, bueno, berri txarrak ditut. Ikus, eh, izarte kontratu bat, kontratu sozial berri bat, ez da fabrika batean ekoizten, ez da laborategi batean ekoizten, eh, komunikazio bulego batek ezin egin eh, oso gauza delikatua e e da euntzen, ez Ezin diogu de enpresa batin, y eta ikerketa beharrezkoa izan, ba, da, momento honetan Gipuzkoan partekatzen den ikuspegia, eh ba gobernantzari buruz, adibidez, ezta. Nik eh, bueno, ez dakit incrementala den edo exponenciala, baina nik eh, uste dut berdi hasi berdugula txikitik eta hasi mikrogizarte eh itunen bila, ezta? Mikrogizarte itun anitzek eman eh, dezakete ba Gipuzkoan ...gizarte itun ahondi bat. Eta horretarako gaude, eta etorkizunarekiz... ...horixe da, e, finean, ez da... ...etorkizuneko gobernantza ehuntzeko va ba, estrategia bat, baliabidean e, anitz. ...eta, bueno, hemen partekatu izan dugun... ...guztia. Bide horretan, ba bueno, no la planteatzen dugu eta bueno, hemen gaurgoizean Mondragonen eh, lankideekin, hainbat proie... ikerketa proiektu ikasi izan ditugu, ikusi izan ditugu e, labor labor eh EHUN, garatzen ari garen ikerketa proiektu baten berri eman nahi dizuet, eh, etorkizuna eraiki zen barnean dagoena. Eta bueno, eh G2023, ez gara oso originalak horretan izan. Eta hemen egin nahi dugu na oso simple azken finean. Ikuspegi partekatua ezin bada ekostu, e, zer egin dezakegun? Ba,agian ikuspegi ikuspegiak partekatzea joaten. Osea, ikuspegi partekatua ikuspegiak partekatuz egiten da, Hain e? simple eta hain hain zaila den zerbait. Orduan, hau e, ikerketa e, ekintza proiektu honetan joango gara egiten tokian tokiko prozesu parte hartzaile batzuk eh, eh, hainbat y ikertalde osatu dugun kontsortzio baten bitartez eta ideia da justu Carlos Carlosek azaldu duen moduan garapen iraunkorreko helburuak betetzen joatea baina hori egiteko ezinbestekoak eh, zaizkigun aliantzak egitea aliantzak en artean, erakundeen artean eta askotan zailena dana eh, artean eta hau edatzea, Lurralde Maian, ¿está? E, denbora gutxi daukagu, e, urgenziazko lana da. Soriones día lidergo lidergoa erakutsi du, aldun diak, e, eta e, jarri gaitu lanean, hau egiteko. E, baina, baina behar dugu gauzak azeleratu, eta, eta hori da e, gure asmoa, ¿está? comunitario publiko espazio bat, espazio eroso bat, eh, hemen eh, esan den moduan, era ikitzea. Horretarako, ba, bueno, eh, gure formula, es da coca cola en formula, baina, eh, hemen, bueno, eh, Xavier Barandiaranek ala esan da, ba, iru ba, ditu maionek, eta batada, noski, a ba, genteak, aldun dia, eh, Udalak, eta bar, eh, bigarrena eh, diga herritarrak, eta hirugarrena, ba bueno, e, unibertsitateko kideak eta eta genteak. Eta bueno, e, uste dugu ba, gure printzipioak eta gure metodologia bat e, bat egiten du metodologia horrek, ba etorkizuna eraikizek dituen ba printzipioak eta metodologiak. E, ez gara etorri hemen e, lezioak ematera, baizik eta ba, gure ekarpena unibertsitatetik zuekin batera, ba, ba aurrera egitea luzatzen ari naiz baina baina berehala e, goiaz e, ja e, egitera baina lehen ba eta ikusteko hemen ba, kongresu honetan zerbait ikasten dugula ba, e, ba errepikatu nahiko nuke ba atzo entzundako zerbait ezta bai baza hala berriak hementxe bertan esan zuen zerbait eta nire utsez komenida e, e, gogoratzea ezta finean bilatzen duguna da hori interes partekatuak herritarrengan e, ba ko sortzea eh, modu eh, horizontal batean. Carlos Eca y duen transferencia horizontal. Eh, horretan, Eta modu recíproco, El carrerikiko tasun batean. Es ez, ez bera edo betik gora, dinámica complejo baten bitartes. Verás, es carrer etorkizun araikiz es un ereikis congreso ari bueno, eh, hemen zehaztasunak zehastasunak emateko astirik ez daukagu, baina gure asmoa eh, justu da palanka puntu batzuk identifikatuta daud, daudelarik, ba palanka puntu hoietan eragitea, beraz hoiek dira sei hoiek dira eh, eh, euskankusek eta Gipuzkoako erretoerordetzak identifikatu dituenak eta eh arlo hoietan, ba eh, egin da duguna da tokian tokiko tailer batzuk antolatzea, hiru eh, osagai hoiekin, eta e, bueno, tecnología ere gure en artean dagoen dagoenez, ba, e, plataforma digital baten bitartez esperientzia que ematen dutena e, e, arazoak, eh e, irudipenak, proiektuak, aliantzak e, ba jasotzea, eta augustia, datorren urtean ikusi ahal izango dugu proiektu honen garapenean. Eta unibertsitatea tartean eh, ba, hemen eh bildugaren jendea nolabait eh universitatea berez mikrokosmos bat da, está, Gipuzko Euskal Herriko Universitateko, unibertsitateko Gipuzkoako kanpusetik Gipuzkoa osoa pasatzen da, ondo dakigu hori. Eta eta bueno, unibertsitatean hainbat arlo ditugu eta saiatu gara nolabait ba bost arlo, bost alar nagusiak hemen e, ordezkatuta egotea, está? Ba, pizkat ikusteko la eh, universidad de dezaken bere de ni adibidez, de la universidad de la universidad de beste universidad de la universidad daude la universidad de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad eta la universidad de la la eta bueno, e, eta argazkia baliatu, argazkia, e, argazkia berakea autotua da, eta bakoitzak argazki bat e, au, aukeratu du, ba, nolabait, ba, lurreratzeko, edo kasunetan itsasoratzeko ba, egiten duguna. Hau ere universitatea da. Eta horretaz, ba, Cristinak itxe digu. Bueno, Cristina ingenieritzan doktorea da, e, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolan lan egiten du, baina, baina e, bueno, e, etorkizuna eraiki zen badu e, bere funtzioa alegia ba ba aldundiak finantziatutako e, ba unibertsitate enpresa gela bat ekonomia zirkularraren inguruan eramaten e, duelako, ezta. Esnaiz ez ulusatuko bere bere jarduera ikertzaile gisa e, Zabala eta Emankorra delako eta ni le paperekin eta noske badu serikusia ba hainbat erronka ba ekologian edo biziklatze eremuan ba baditugunak eta han esango nuke bere bere etorkizuna eraikiz ekiko e, eskarmentu eta esperientzia hortik e, e, dator bigarrena dugu Lidia Kaino Lidia Kaino biologian doktorea da eta lan egiten du e, eskuntza, e, filosofia eta antropologia fakultatean, hemen ere ibaetan, eta berak aukeratu du hau e, berak esango digu zer den eta zergatik, baina, bueno, e, bere arloa batez ere, ba, haipatuko nituzke bi gauza, ez da, ba, zientziaren alfabetaziazioa, zienti, e, kultura zientifikoa oso importantea da, e, ditugu nerronken aurrean, hori e, pandemian ere ikusia izan dugu, ezta eta bestalde, ba, e, ekologian, ba, gure, bueno, gure, etorkizuneko gure maizu, irakasle eta, ba, zer, zer ikasten duten, esta, ez Beraz, ezitzaileen e, da e, lidiaren e, arloa. Izan gona ez kreatibo pixka bat ez zuen aurkezpenetan, ze informazio guzti hau or, noski, ba, ba, ba wikipedian dago eta gure kurrikulumetan, ez Et, ba, Juana Goizueta dugu, e, zuzenbidean doktorea eta graduondoko formakuntzan bere ibilbidea isugarrea da. Benetan, e, esan dut, e, baina, baina hemen ditugun lau emakume ikerlari apartak dira, liderrak dira bere horretan bakoitzak berean eta Juanaren kasuan, ba, e, ero, Europako, Europa mailan, globalizazio mailan, e, beran momentu honetan Euskal Herriko Unibertsitateko sare, nazioarteko sarea eh susentzen du, baina bestalde eta nik alai, ala hala nuen, ba bueno, eh susenbide fakultateko dekano ollada, da, eh, fakultate bat, eta eta solerako fakultate bat eh, gurean eta bestalde, baina eh nolabait aktibista ere bada eta eta justizia sozialerako ba klinikan su Sendaría, eta Cosu bezala Besala, eh, esa Gutschen Dugu. Eh, onen onen interpretación verá que mango digo. Eh? Eta Laugarrenes, eta Onetkin ya, ja, bueno, va eh, eh, Ana Isabel Vergara, eta bere Irudia, an, Ana Vele que eh, azalduko Asaldu Anabel hizo eh, filosofía psicología para eh, facultadico decano eh, España Mayan, eh, decano en psicología co decano en conferencia co eh, presidente a o ok que eres vanago eta veré y bueno en eh, inter, intervención comunitario eh, eh, servicio de psicología aplicada de Richard Oretan eh, parte importantea jokatu zuen eta haudaz 10.000ko pertsonai zerbitzua ematen dien psikologia zerbitzu bat, beraz ez da edozein gauza komplexua berez eta, eta azken bolado honetan suizidioaren inguruan ba hainbat eh, esku hartze eta ikerketa eh, ba, ba bueno parte hartu du ba kampuseko beste agentekin batera veras, eh, Onekin va, aunque es que ni es naiz Nais orretan, eh, ni dice Antonio Casado Rochada, eta Campus Eco era izan Susendaria y San Nais, la Urtetan, eta Gaurko, gaurko zeregina, va, Iru Galdera, hauek eh, erantzutea y San Goda, eh? Joan Govara Chandaka, eh, Galdera Nolabait va, bueno, Carlos Ec es du bigarrena, Guri, guri izango da ariketa bat ba, guri begira zer ikasi dugun ba e, eraldaketaz e, trabaz eta eta aukeraz e, e, kanpusean eta hirugarrenean orduan bai ba, galdera potoloena e, ba gara ba komentatzen erantzuten eta bar. beraz eh uste e, ordubet daukagula gutxi gora bera e, confidantza dut e, Aymar inzausti zuzendariaren gan, e, e, pasatzen bagara, dena den hementxe txedaukagu erlojua. Eta honekin, eta ba, itzaia ya, emango, emango diot panelari, eta hasi naiko nuke la bait, ba, misioak, ezta? oso polita, oso inspira garria, baina hau gipuzkoan nola ikusten dugun, ezta? bat ez ere e, ikusi dugulako me paso al castellano, eh, todas las dificultades que surgen en el, en el despliegue de misiones eh, necesarias como las que Carlos nos ha planteado. ¿no? Eh, si esto, una de las conclusiones de Carlos ha sido que las misiones, eh, que son el producto de una evolución ya larga, ¿no? eh, nos dan licencia para hacer cosas de manera diferente. Pero bueno, vosotras que tenéis experiencia en gestión, en investigación, en docencia, ¿Cuáles son las dificultades que, que, que veis? Porque hoy yo creo que merece la pena que también nos detengamos en las dificultades, un poco como ha dicho también Carlos, ¿no? A mí eh, el enfoque de Carlos me, me fascinó eh, en un texto sobre la, los ODS y las universidades que he recomendado mucho y Fernando Tapia creo que lo ha utilizado también, cuando él eh, mencionaba las, la importancia del tejido intermedio, ¿no? Tenemos iniciativas de, abajo, de arriba abajo y de abajo arriba, porque nuestros estudiantes también se mueven. Pero, pero esas iniciativas a menudo se bloquean y por eso es el, ese medio, ese medio eh, complicado eh, en el que, el que puede ser clave. ¿no? Entonces, en ese medio estamos nosotras, pero, pero cuando tienes una función digamos, como ser decana de un centro, Anabel, y miras todo eso desde decanato... Eh, ¿Dónde están las trabas y, y, y cómo las desactivamos, si es que tenemos experiencia de eso? Bueno, en primer lugar, pues eh, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que, eh, permitidme que os tuté, eh, a todos los que habéis asistido a esta, a esta sesión. Gracias a los organizadores por, por haberme invitado, compartir esta mesa redonda con, con mis compañeras. Eh, y nada, a ver si nos ayudáis a dar respuestas de a este enorme reto, misión y de todo que nos habéis puesto, porque la pregunta es muy, muy complicada. Pero bueno, yo más que dar respuestas que no las tengo, desde luego, sí que quiero, bueno, pues hacer una pequeña, una breve reflexión pues de la, de la charla de Carlos realmente motivadora y, y vamos, que ha suscitado en mí pues, muchísima reflexión, muchísimas cuestiones que me, que me he planteado. Las notas que he tomado, bueno, totalmente de acuerdo con esa necesidad de construir una visión compartida entre comunidad universitaria, entre los agentes del territorio. Es necesario consensuar qué misiones vamos a llevar a cabo, nada menos. La visión, la visión parece que está clara, los ODS hay que, hay que conseguirlos, si conseguimos eh, aceptar entre todos eso no es poco, ir hilando esas, esas misiones y ir creando retos unificados. Me encanta también lo del segundo sistema operativo, no lo consigo operacionalizar del todo en mi ámbito universitario, pero me parece que, que hay amagos, ¿no? que todos hacemos amagos a ese respecto. Sin duda eso implica un cambio de paradigma, un cambio de paradigma que requiere innovación organizativa, cambios en el liderazgo, en la estructura, en la cultura organizacional, es, es, es realmente eh, revolucionario. Y a ese respecto, me voy a permitir, bueno, yo recuerdo las enseñanzas del profesor Sabino Ayestarán. no sé si alguien le conoció, un, un sabio, un maestro en, en, tem, en estos temas y además un adelantado a su época. Hace ya muchísimos años, cuando yo era, cuando yo era decana de San Antonio y venía, fue profesor, fue compañero y fue amigo, y de vez en cuando me visitaba en decanato para, para hablarme de cosas tales, las apunto porque no termino nunca de aprendérmelas del todo, en la que me insistía en que el liderazgo, la creatividad y la motivación son las bases de la innovación. Y siempre me decía, no olvides las tres cosas. Si quieres conseguir innovar en la facultad, tienes que en, en, en, entrar en esas tres cuestiones. En el liderazgo, en la creatividad y en la motivación. Y dentro de mi experiencia he elegido una de las tres, porque claro, tengo cinco minutos, entonces no me da tiempo. Pero he elegido una de las tres que es la que considero para mí de verdad fundamental. Cuando tú me decías qué trabas has encontrado en tu gestión universitaria, la motivación. Para mí es un elemento clave de estas, de estas cuestiones y creo que está entroncada, pero bueno, luego me gustaría también conocer la opinión del experto de Carlos a, este, a todo esto. Y aquí, pues eso, quisiera también enlazar con la imagen que he tomado prestada del maestro Escher, que a mí me encanta porque me, porque me activa mucho mi cabeza, mi, mi mente, me, me produce, la verdad es que me cortocircuita, entonces esta ilustración que es la metamorfosis de Escher, un autor que juega con lo infinito, con los juegos geométricos, que construye nuevos escenarios, muchos de ellos imposibles, y he elegido esta imagen porque creo que ilustra este, este cambio, la transformación, la interdisciplinariedad, el trabajo colaborativo para lograr de alguna forma ese posicionamiento en lo que es el final de la imagen en el tablero de ajedrez, de la torre en el tablero de ajedrez, esta partida, la lámina es, es una y continua, y por supuesto evitando los, el último trozo desde mi punto de vista que no se retornaría al punto de partida. ¿no? Es la única parte que no, que no compartiría con, con la imagen, de, con este con esta ilustración de ser. Y voy a retomar el concepto clave de motivación dentro de esta revolución, de esta, de esta innovación que, que estamos hablando todos. La motivación creo que, bueno, definámosla, soy psicóloga, porque yo vengo aquí dentro del ámbito de la ciencia de salud, pero como ha dicho Antonio, soy psicóloga. Es un proceso que inicia, guía y mantiene las conductas orientadas al logro y a la consecución de objetivos o a satisfacer necesidades. La motivación... Eh, creo que en muchas ocasiones es la, la gran olvidada de todos los procesos de cambio, los procesos de, de innovación. Asociamos motivación a recompensa, sea esta económica o sea una recompensa de reconocimiento. Necesaria e imprescindible. Yo no voy aquí a defender el voluntariado. Creo que no podemos seguir... Pertenecemos a, un, a una institución en la que, por supuesto, hay muchas, muchas actividades que se nos supone que todo, todo funciona como un poquito de voluntariado, ¿no? Empezando por el liderazgo y la gestión, ¿eh? que es, también tiene una gran parte de voluntariado. Entonces, creo que hay que, que hay que reconocer más y hay que recompensar. Todo eso es motivación extrínseca que, por supuesto, genera cambios. Pero yo también soy una gran convencida de la motivación intrínseca, de esa motivación. Que hace que eh, nosotros en nuestros hogares reciclemos los residuos, porque ni nos descuentan nada, ni nos dan premios económicos realmente, ni o al menos no, no, consigues, no tienes una recompensa económica por llevar las basuras y por hacer esa clasificación a los distintos contenedores, ni tampoco hay un reconocimiento público social concreto. No nos dan un certificado de, de gran reciclador. ¿Qué motivación es la que está jugando ahí para mantener esa conducta a lo largo del tiempo realmente incómoda? Estarán ustedes conmigo, porque es realmente incómoda. Y sin embargo, yo al menos me, soy una militante del, del reciclaje y entonces lo vamos haciendo de forma continua. Es la motivación intrínseca. Y esa que es difícil de lograr, la más difícil, es la más permanente en el tiempo y la que mejores resultados da, porque es la que garantiza otro elemento que para mí es fundamental, que es la sostenibilidad. Y, y bueno, para terminar con, reflexionando con esta cuestión, que me enrollo con mucha facilidad, me gustaría que reflexionáramos sobre las estrategias institucionales de motivación. Vuelvo al mismo tema. ¿Cómo nos, cómo nos motivan? Oh porque en el ámbito universitario lo que nosotros conocemos eh, como estrategias de, de motivación o que pueden hacer que hagamos determinadas acciones, pues tienen que ver con nuestros reconocimientos, las acreditaciones, los exenios, qué es lo que nos valoran en un proyecto de ministerio, qué nos valoran los grupos del gobierno vasco. Esos criterios son los que nos motivan. Tenemos ¿Eh? una recompensa económica, como todos los demás, que, que es el sueldo por, nuestro, por el desempeño laboral. Pero luego todas estas otras cosas eh, son las que nos motivan. Y, y creo que son, son estrategias que, han, que nos han llevado a un trabajo muy individualista, poco colaborativo y poco interdisciplinar. Que han conseguido los grandes retos que se planteó la, la, la universidad hace muchos años, que es una, una ciencia de excelencia y unas publicaciones de calidad. Pero ahora tenemos que cambiar de paradigma y ahora sí ya me cae. Muchísimas gracias. Sí, pero este, este diagnóstico es importante, ¿eh? porque en este caso yo creo que la universidad sigue siendo microcosmos de la sociedad y esa misma, eh, el estar atrapados en, eso, en esa arquitectura de motivación que nos lleva en una dirección que no es colectivamente adecuada, pues es un problema. ¿no? Entonces, podríamos pasar igual a, a Juana, que, que al ser especialista en Derecho, también nos puede hablar de la, de la otra parte de la motivación extrínseca o la arquitectura institucional, el Derecho, que, que también es, es una parte importante de, de cómo eh, actuamos en sociedad, ¿no? Pues nada, es que ricasco. Bueno, yo también dar las gracias por, por la invitación y ya lo que digo es, bueno, pues que en principio no sabía muy bien por qué, cuál era el papel que tenía que sumir aquí y ahora, bueno, pues estoy encantada de estar aquí porque lo que he hecho, desde luego, es aprender muchísimo. Entonces, bueno, ya desde la honestidad académica, desde mi honestidad como persona, ya os digo que yo poco puedo aportar, pero sí que me llevo mucho. Entonces, claro, porque aquí hablamos de, de transformación o ¿no? al hilo de… Y también quería felicitar al, al profesor Carlos Matais porque la verdad es que me ha parecido una, una excelente presentación, muy sugerente y de la que, bueno, pues que me he quedado con muchos flashes que me va a llevar a poco a procesar toda esta información. Pero como me sentía, yo no solo vengo del ámbito de las… han dicho del ámbito jurídico, el ámbito de las humanidades, sino que además juego con cierta desventaja porque vengo de un ámbito que es muy poco dado a la transformación, ¿no? Y aquí esa… E idea que ha dado vueltas en, en, en la intervención del profesor Carlos Matáis ha sido mucho la transformación. ¿no? Entonces, como sabéis, el mundo, del, el mundo jurídico, lo jurídico es un mundo muy conservador, donde bueno, pues se hace bastante difícil incluir, insertar ¿no? cambios y más que sean cambios sistémicos o cambios eh, estructurales, pero bueno, en fin, yo me siento bastante cómoda porque soy un poco una avis rara en, en este mundo. Entonces, yo al hilo de la intervención, que creo que es lo que se pedía ahora en esta primera ronda, me he quedado con tres ideas que quería comentar, lo que es el tema del activismo, que me motiva muchísimo, el tema de entrar en acción o el dinamismo de los ODS y el tema de articular el conocimiento, la transferencia del conocimiento en misiones. Respecto a lo que es el activismo, bueno, creo que es una manera de hacer en la que ya no hay una vuelta atrás y creo que esto tiene mucho que ver también con el modelo gerencial de la universidad y este debate entre activismo y universidad siempre ha estado presente. Y creo que, que hemos cerrado en cierto sentido porque, a mi modo de ver, ¿eh? igual estoy confundida, pero hemos, hemos confundido lo que es el activismo con eh, la subjetividad, pero mal entendida. O sea, luego comentaré la, la foto que traía, ¿no? la voy a dejar un poquito sin hacer spoiler desde el principio, para manteneros y para que no, eh, no salgáis todos antes de tiempo. Pero quiero decir que eh, pensamos que el, el conocimiento en la universidad se tiene que generar desde una neutralidad, cuando realmente no hay nada que sea neutral y ni tan siquiera el derecho es algo neutro. ¿no? Entonces, bueno, yo un poco parto desde esa posición. Y creo que la subjetividad eh, no va de reñida con el rigor científico. Entonces, por eso yo eh, hace años, eso, bueno, pues cuando entré en el mundo del derecho era una persona vocacional, pero tuve un momento de crisis y digo, bueno, ¿qué hago eh, si no entiendo el derecho como los ODS, si no lo entiendo como un derecho en acción? Entonces, bueno, soy activista, soy activista en este sentido, como decía Antonio, activista inconformista, con lo cual lo tengo todo eh, en ese sentido. Y creo que, efectivamente, eh, solo desde ese activismo eh, y sin perder en, en modo alguno el rigor científico, tenemos que posicionarnos como universidad en la sociedad. Y, además, entiendo que no hay otra forma, que este es el aporte que tenemos que hacer a, como agente a la sociedad y cuando entramos también a, a implementar o a poner en acción esos ODS. Eh, con respecto a los ODS también, bueno, pues me ha, comparto plenamente la, la posición de del ponente de, de Carlos Matais, porque creo que los ODS eh, es necesario implementarlos porque me ha dado la sensación, no sé si, si estáis de acuerdo o no, me ha dado la sensación de que eh, los hemos mantenido en un campo del escaparatismo. Digo yo, no o sea, eh, vamos a las instituciones, la propia universidad, eh, lo que decía, son los colores, ¿no? Cada eh, si podemos poner los ODS cuanto mayores mejor, pero no hemos sabido descender. No hemos sabido, yo creo, que ver la oportunidad de los ODS que son una oportunidad real para la universidad para poder incrementar exponencialmente nuestra capacidad transformadora y que además los ODS nos va a permitir como universidad eh, aportar nuestro, nuestro plus social, nuestro, nuestro valor social a la sociedad. Entonces, creo que tenemos que ser capaces de pasar de ese mero escaparatismo e implementar, como digo, los... Los, los ODS para poder pasar a, para poder pasar a la acción. Eh, creo que los ODS esos son desafíos, son retos, son bueno aquí se habla de, de misiones que es dar, dar un paso más y creo bueno, pues que, que para nosotros como universidad los ODS los tenemos que ver realmente como, como una oportunidad, como una oportunidad para transformar eh, la, la sociedad porque, como decía yo, creo que que no hay vuelta atrás en este sentido. ¿no? Luego entraré también en esto, a la mañana se ha hablado ya no solo de transformación, sino bueno, hay una compañera, ahí no ha sido más valiente, y ha hablado igual que estamos en una época de revolución, ¿eh? pues, pues quizás sí. Y entonces los ODS nos tienen que, que servir efectivamente para, para en esa implementación ¿eh? que, que seamos capaces como universidad de ser capaces, como digo, de, de ver cómo enfocamos este, este plus o este... Este aporte, este aporte social y nuestra capacidad de impacto social. Y luego también, bueno, pues el, estoy completamente de acuerdo en esa necesidad de articular el conocimiento y la transferencia del conocimiento en, en misiones. No creo que las misiones, bueno, hemos pasado de los retos a las misiones, nos tienen que servir para generar red, para que esas redes sean eh, eh, cada vez más, más fuertes, cada vez estén más imbricadas, que haya mayor entendimiento. Y eh, creo que, que no puede ser de otra forma porque yo por lo menos la universidad ¿no? y yo hablo desde mi facultad, no entiendo la universidad sin, sin esa función social que, que estamos llamadas a entender y luego entraré, no entiendo una universidad como una universidad estanca, como una universidad fortaleza que no esté abierta bueno, pues a las agentes, a la sociedad, a las instituciones en general y que nos retroalimentemos mutuamente. Lo único… Bueno, pues aquí lo que sí me surge y acabaría mi intervención con poco, con dos dudas que iba apuntando y conforme a las intervenciones, no a la intervención del profesor Carlos Matay sí que tengo una duda porque, uno es lo que decía, no sé muy bien qué hago aquí porque lo decía el derecho es un mundo muy poco dado a la transformación y a los cambios, estamos muy cómodos en esa zona de confort y reproduciendo el status quo y eso por una parte, entonces… Eh, no sé muy bien, no tengo dudas sobre luego todo esto, estas misiones, eh, cómo lo vamos a descender, eh, cómo va a ser traducido en lo que es el territorio de, de Guipúzcoa. Y creo que esto es el, el esfuerzo que tendríamos que hacer. Eh, y bueno, pues lanzo la pregunta porque quizás a mí lo que me gustaría es que luego aquí surgiera, surgiera un diálogo. Y también luego, eh, no solo cómo descendemos las misiones ¿no? articuladas en, os, en esos ODS al territorio de Guipúzcoa, y también cómo articular ese conocimiento y la transformación en torno a misiones, pero que esto sea eh, realmente algo sostenible, teniendo en cuenta el modelo, el modelo gerencial que tenemos en la universidad. Entonces, como veis, si alguien esperaba que yo diera respuestas, pues mal andamos. Yo lo que lanzo son preguntas porque tengo muy, muchas cuestiones y muy pocas, mucha incertidumbre y muy pocas. Muy pocas respuestas. Y esto sería un poquito en esta primera ronda lo que se me ocurre… Con esto además me has pisado una cosa que los filósofos decimos mucho, ¿no? Estoy yo, las respuestas no, pero las preguntas… No, no. Eh, hacer buenas preguntas y problematizar es la vía para, para encontrar luz en ese bosque intrincado. Y, y bueno, es verdad que aquí estamos como eh, haciéndole una devolución a, a Carlos… Eh, y hay muchas resonancias. Es lo bonito también de hablar al final de un Congreso. ¿no? Por ejemplo, es verdad, como ha dicho Juana, que eh, una compañera, y no agarallar en la sesión de de presentación de proyectos de esta mañana, hablaba también de algo que ha mencionado Carlos, ¿no? como es esa enorme brecha entre la ambición y la acción real. ¿no? Y, y, y creo que lo estamos viendo y, y es importante que reconozcamos también que, que vemos en nuestras propias limitaciones. ¿no? Porque solo desde ahí, solo desde esa claridad y desde, desde esa lucidez podemos hacer algo que sea verdaderamente eh, transformador. Eh, pero al mismo tiempo, reconociendo nuestras fuerzas, ¿no? eh, la penetración que tiene la Universidad del País Vasco, Euskal Herrico en el territorio, eh, pues es muy importante. Yo creo que en eso, es eh, Unarekis y la Diputación Foral de Guipúzcoa han mostrado pues, una notable inteligencia colectiva a la hora de, de hacernos este encargo. ¿no? Realmente, eh, si queremos hacer algo con la ciudadanía desde la ciencia, entendida en sentido amplio, como lo estamos haciendo aquí, y con las instituciones, eh, realmente eh, tenemos que, que, que hacerlo así. Nadie sobra. Y, y bueno, y aquí además, eh, pues eh, hay como personas que, que representamos a diferentes sistemas operativos. Es verdad que, que hay personas que hemos tenido un cargo pero también, no sé, yo veo a Lidia o a Cristina como investigadoras inquietas y también gente que, que forma parte casi como del segundo sistema operativo, ¿no? que sin participar de las estructuras jerárquicas estáis haciendo cosas eh, con impacto eh, y, y haciéndolas con igual no a nivel académico, pero sí a un nivel de de, pues qué sé yo, como hemos visto en las, en las fotografías, ¿no? Así que, Cristina, eh, ¿tú cómo ves esto del de liderazgo sin ser eh, decana, sin ser directora, pero haciendo cosas con Torquizuna eh, X y en el territorio? Bueno, yo me uno muy brevemente a los agradecimientos que han hecho Ana y, y Juana a la, a, bueno, a la ponencia de Carlos y a, al estar hoy aquí, ¿no? Que realmente es un placer. Y de cara al el tema del liderazgo yo creo que es fundamental. Es fundamental que abramos la universidad más aún y que no seamos un poco, eh, no puntas de lanza, un poco en algunos casos, ¿no? que no está tan generalizado igual a, a nivel de universidad que eso ocurra. Y no solo de cara a aportar, sino a enriquecerse la propia universidad. Eh, yo creo que tenemos que pensar en ese liderazgo que abra las puertas para que haya entradas y salidas desde la universidad y a la universidad para que eh, los conocimientos que, que, por supuesto, se generan en la universidad, yo creo que es uno de nuestros encargos ¿no? y es una de nuestras misiones, pero eh, generamos conocimiento, pero hay conocimiento también en empresas, hay conocimiento social, hay ciencia ciudadana, hay que, hay que abrirse a todas esas fuentes de, de información y de formación que luego podamos, eh, como docentes, no, luego en la universidad, podamos transmitir y actualizar eh, ya no solo los conocimientos teóricos y técnicos de, de todos los grados en los que estamos trabajando, en los que estamos, ¿no? cada una en lo, en, en lo nuestro, sino que vayamos actualizando para que eh, ese cambio se dé también desde la formación básica, que damos en primero, segundo, tercero, cuarto, el trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, ¿no? todas esas etapas que no sean islas dentro del, de, la, de, la, de las carreras universitarias o grados universitarios ¿no? y formación universitaria que están recibiendo a día de hoy pues, los, eh, los, y la, bueno, eh, los y las estudiantes. ¿no? Yo creo que eso es muy importante, un liderazgo que nos... Que nos dirija hacia eso y que abra puertas y que abra puntos de unión y que active, comentaba, comentaba Ana antes, ¿no? lo importante que es el que eh, esas motivaciones nos, nos lleven a buscar esas fuentes de información y a aportar lo que podemos aportar de, un, de una forma, podríamos decir, como parte de nuestras actividades ya me han avisado que me toque mover, <ríe> como parte de nuestras actividades diarias. No es solo tengo clase, tengo hora de tutoría, tengo una, un tema de gestión, no que, es, que todo esto forme parte de nuestro día cotidiano y que sea fácil y que se generen puntos de encuentro entre profesores y profesoras de distintos departamentos, distintas disciplinas, eh, investigadores, profesorado, alumnado, que sea como más fluida esa relación y un poco... Eh, a mí me gustaría, quizá no sea... Políticamente correcto, para mí me gustaría que se rompieran esas barreras del el, el profesor, la profesora está aquí arriba y los alumnos son eh, pobres clientes ¿no? que vienen a, a aguantar en algunos casos nuestras largas clases o nuestros, ¿no? o sea, que sea algo que realmente sea por motivación y por. Yo creo que ese, ese sería un punto, un punto al que le daría mucha importancia. De hecho, en el movimiento climático yo creo que estamos por detrás de muchos de nuestros estudiantes y nos han enseñado algunas cosas eh, y seguramente más que todavía. ¿no? Y eso me permite engarzar con, con Lidia porque bueno, ella y yo hemos compartido precisamente algunas experiencias en ese sentido. Eh, en la última edición de la Semana de la Ciencia en, en Bilbo, eh, hicimos una cosa que no se había hecho nunca, que era un taller sobre asambleas ciudadanas, en el cual participan expertos y expertas, pero también participan ciudadanos. ¿no? Y, y eso dentro de una actividad de difusión clásica como es la, la ciencia astea. Esto también es un punto de engarce con, con la gobernanza colaborativa y con Etorkis Unaerakis, porque precisamente son esas asambleas las que se están empezando a poner en marcha. De manera, no es fácil montar una asamblea ciudadana como se está haciendo, pero estamos ya con una a nivel de Guipúzcoa que está impulsando y liderando la diputación foral. Y ese es un punto de encuentro natural entre, entre la universidad y la ciudadanía también, porque esas asambleas ciudadanas no son, nos juntamos a decidir lo primero que se nos pase por la cabeza, sino que tienen un proceso exigente de información y deliberación. Y ahí la universidad en general y la pública en particular creo yo que tenemos que estar muy presentes. ¿no? Eh, y por eso pues, nosotros también nos estamos formando un poco a la, a la brava y, y estudiando y participando y evaluando a, a asambleas ciudadanas. ¿no? Creo que ese es uno de esos terrenos en los que tenemos bastante eh, arquitectura porque realmente hasta la ley, ¿no? la, la, la ley española sobre transición eh, y cambio climático recomienda la realización de asambleas a nivel regional, a nivel autonómico. ¿no? Entonces aprovechemos esos eh, no sé cómo la, Creo que ha salido hoy aquí también ¿no? los, los drivers. ¿no? Aprovechemos esos, esos huecos que nos ofrece la legislación para, ent para entrar en esas dinámicas de, de transformación. ¿Cómo lo ves, Lidia? Eh, yo lo veo así. Bueno, eh, en primer lugar, gracias también eh, por invitarme y gracias por la, por la, la charla eh, que hemos escuchado. Realmente hay un montón de ideas ahora mismo que están encima de la mesa, que, que he podido recoger de la, de, la, de la charla y un poco también de lo que se está hablando aquí. Y es difícil centrarse en una sola idea, ¿eh? porque estaba mirando ahora la pregunta y estaba diciendo, bueno, ¿y cómo, cómo centrarse en esa, en esa, en esa idea, ¿no? en esa pregunta? Eh, un poco al hilo de lo que estáis comentando también, y recogiendo la idea de las misiones que ha estado comentando Carlos, y recogiendo la idea de Barry Kuncha de, de, de innovación, a mí me gustaría, de todos los puntos que se pueden tocar, digamos, en este momento, quizás hablar más del tema de la cultura, ¿eh? del cambio de cultura. O sea, eh, y en ese sentido, pues irían también pues, estas eh, asambleas de participación ciudadana o este cambio de, de, de gobernanza, o este modelo 1 y modelo 2, eh, ¿no? el sistema operativo ¿no? que habéis dicho. Y, y bueno, me parece absolutamente innovador ¿vale? La, la, el tema de las misiones. Es algo que no conocía, que ahora conozco mucho, bueno, conozco mejor gracias a, a la información ¿no? de, de la charla anterior y, bueno, y algo que he estado leyendo también al respecto. Me parece que es una metodología de trabajos, es una herramienta nueva y muy interesante, innovadora, pero yo quería poner el foco un poco otra vez en la cultura, ¿no? es decir, que lo has comentado también hacia el final de la de la charla. La mayor innovación, en mi opinión, es la, la innovación cultural. Eh, es decir, evidentemente, en, en este tema de las misiones hay dos dimensiones que yo, que yo puedo ver. Uno es el de la metodología de trabajo, mediante estos sistemas de colaboración, etcétera, eh, innovadores, y otro sería la, el, el, de la, el del fundamento, digamos, o sea, para qué o qué, ¿no? el del objetivo. Entonces, Ahí quería también incidir un poco, porque igual que en la investigación planteamos preguntas, según qué preguntas planteemos, obtendremos diferentes respuestas, o en la ingeniería, o no sé, planteamos un problema, obtenemos diferentes soluciones, depende qué reto se plantee o qué objetivo se plantee, obtendremos una solución u otra. ¿no? Y eso es lo que me preocupa, porque si no se ha dado este cambio de cultura, ¿cómo se van a orientar las misiones? O si en las misiones se... se se recoge de alguna manera esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, quería poner el ejemplo concretamente de las, del, del, del cambio climático. Y ha habido una gráfica muy interesante que he tenido tiempo de re, apuntar muy rápido, no sé si la he interpretado bien, sobre los tiempos ¿no? en los que está, eh, bueno, digamos, la investigación científica tiene lugar, y los tiempos en los que se reacciona ¿no? mediante políticas, y los tiempos en los que se empieza a ver el efecto. ¿no? Y entonces había... Pues casos muy curiosos, el de la capa de ozono, eh, bastante investigación, reacción rápida, efecto rápido, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, por ejemplo, eh, podría ser un poco comparable a lo del cambio climático, pero no lo es, porque ahí el problema eran unas sustancias concretas, clorofluorocarbonos, que se pueden sustituir, entiendo yo que no soy especialista por otras sustancias y ahí puede erradicar el cambio. Sin embargo, una cosa pues un poco técnica, podríamos decir. En el tema del cambio climático estoy pensando naturalmente en los combustibles fósiles y en todo lo que hay detrás de eso, ¿no? todos los intereses económicos, etcétera. Entonces, ahí se choca eh, con, con una serie de, de, de, de, de conflictos que puede existir entre lo que es parte de la iniciativa ciudadana desde la universidad, desde la investigación, y eh, el, eh, los agentes que, bueno, eh, otro tipo de intereses económicos ¿no? que están implicados. Y que según este sistema de misiones también estarían, estarían incluidos y deben estarlo pues en, en toda la organización de estos problemas. Me interesa un poco eh, ese tema y, y también al hilo de eso comentar también otro apunte que, había, eh, que tenía por aquí. Pues eh, le, se ha comentado también la investigación debe ofre, eh, digamos, transferirse a la sociedad, claro, y volviendo a la gráfica esa de años y años, no sé si eran 40 años, no sé, pero desde luego desde los años 70 que se tienen indicios de, de, o pruebas, eh, evidencias científicas sobre el, efecto, el aumento del efecto invernadero y las causas. Entonces... Eh, si ya existe la investigación desde la universidad y desde el, la, el mundo de investigación, se ha hecho el trabajo, entre comillas, se ha dado esas evidencias y, sin embargo, no se está reaccionando. ¿no? Ahí están entrando otros factores, ¿no? que no está pasando como con lo del, por ejemplo, en la capa de ozono. Entonces, me interesa mucho eh, si estas metodologías y si estas misiones, claro que son una innovación, innovati, innovadoras respecto a la metodología, entonces, ¿cómo se aborda ¿no? el, el, el tema? De la, del, del reto de la, del cambio de mentalidad que has también mencionado ¿no? y, y seguramente intuyo por lo, todo lo que has comentado que la propia metodología de trabajo sí que está facilitando un poco este acercamiento entre los diferentes intereses, ¿eh? intuyo, pero claro, pienso que es un, eso sí que es un reto, ¿eh? conciliar eh, todos estos... Recogiendo algo que has dicho, ¿no? el del ozono es un caso interesante porque ha funcionado, es una experiencia de éxito y en parte del éxito es que de alguna manera la industria entró en ello, lo vio y entró a saco porque también percibieron una, una ventaja competitiva en entrar en ese juego. ¿no? Eh, es verdad que, y bueno, esto con Cristina también hemos hablado varias veces, también contigo Lidia… Eh, eh, desde la ciencia vemos ciertas cosas y, y en la pandemia yo creo que, había, yo creo que podemos hemos tenido conversaciones al respecto. ¿no? ¿Por qué no están haciendo caso a la ciencia? ¿no? Eh, bueno eh, si, A poco que lo estudiemos vemos que con la ciencia solo no basta, ¿eh? porque nos falta toda esa arquitectura motivacional de la que nos ha hablado Anabel. Entonces... Eh, ¿Cómo conseguimos que entren en el barco pues la industria, la ciudadanía, los policy makers, los que, las personas que hacen derecho, las personas, las agencias, las empresas? ¿no? El ejemplo de la clínica de la, de la que os hablé, igual, ¿qué experiencia sacáis de estos años de, de la clínica jurídica, Juana? Estamos ya un poco en la segunda parte. Sí. De, de, de... Vale, pues yo para empezar, Antonio, igual la foto, eh, no sé si... Ajá. No, porque identifica dudas, un poquito... Sí. Esa es, ¿no? Eh, y ahora voy a descender con un ejemplo que, bueno, que impulsamos hace unos años ya en la Facultad de Derecho y, bueno, cuando tengo que hablar de, de la Clínica Jurídica por la Justicia Social, o sea, es de justicia mencionar aquí a quien se embarcó en este proyecto que en principio nos parecía un poco una, una locura, que es mi, mi colega y, y gran amiga Magui Barrera. Entonces, bueno, esta foto, estas tres fotos en una eh, demuestran un poquito o muestran lo que lo que es el alma mater de, de este proyecto. ¿no? Entonces, bueno, en un lugar que, es, que también está muy relacionado al final con, con lo que antes hablábamos del activismo, cómo hacemos activismo desde, desde la academia. ¿no? Porque eh, nos planteábamos que, bueno, pues hasta ahora en la academia nos hemos situado en esa, esa primera imagen que es la Torre de Marfil, ¿no? donde se genera, parece que, ser que el, se genera conocimiento, pero dentro de lo que es una universidad, una universidad fortaleza, un poquito con esa idea bueno, pues que, que, no, o sea, que no está bien articulada de, de la presunta neutralidad a la hora de generar el conocimiento y no contaminarnos. ¿no? O sea, somos en la universidad los académicos los que, tenemos que, los que tenemos casi la verdad absoluta y los que tenemos que generar el conocimiento al margen de lo que está ocurriendo en la sociedad y al margen de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. ¿no? Y ahí bueno, pues traigo una frase aquí de... De Gustav Flover que va a dar sentido luego a las otras dos fotografías, ¿no? que decía, siempre he intentado vivir en una torre marfil, pero una marea de mierda no deja de golpear sus muros y amenaza con tirarla abajo. Es decir, ya no hay una vuelta atrás, ya este no es un modelo de investigación que pueda servir porque tenemos que estar alineados con esos retos, con esas misiones y, y alineados con lo que nos pide la, la sociedad. Entonces, lo que planteábamos era, bueno, qué modelo de, de investigación tenemos que hacer, qué modelo de investigador, investigadora eh, tenemos que, que fomentar, en mi caso, en, en, bueno, pues desde lo que yo conozco, la Facultad de Derecho. Entonces, como veis, ahí hay otras dos imágenes, una que seguramente muchos de vosotros y vosotras identificaréis, ¿no?, porque es una película como muy conocida, Erin Brokovich, ¿no? que o sea, se plantea, no, ella es una abogada pues, vamos a decir así de causas perdidas y se, bueno, pues, eh, toma una parte activa en lo que es el relato de la víctima y se, considera, bueno, se identifica totalmente con ese relato de la víctima. Y Luego hay una forma de hacer investigación, ¿no? que es, bueno, eh, bajamos de esa torre de marfil, ¿no? pero vemos la realidad y vemos los retos que nos plantea, las misiones que nos plantea la sociedad, bueno, pues desde un espejo. ¿no? Entonces, somos bueno, pues, eh, un tipo de investigación más extractiva, más aséptica, ¿no? queriendo también, bueno, pues de alguna manera, distanciada con la realidad. Bueno, Nosotros dándole vueltas, a voy a extender ahora el proyecto de clínica, pero toda la clínica, el proyecto surge un poquito porque le, bueno, pues le dábamos vueltas, este inconformismo, este activismo, ¿no? a la manera de generar investigación en la universidad y cómo conectarnos con, con la sociedad. Dijimos que al final… Para nosotros la, la investigación tiene que ser, el modelo de investigación tiene que ser intermedio entre, una vez que hemos salido de esa torre de marfil, entre el modelo Erin Brokovich y ese modelo de, de visión aséptica y distanciada de, de los retos de la sociedad. Y tenemos que ser capaces desde la academia de, de dar respuestas operativas y respuestas prácticas a, a los retos de nuestro territorio. Entonces, eh, en esas eh, empezó la andadura en el año 2016, ya llevamos ya seis años, ...y conformamos una clínica jurídica por la justicia social. Y esta clínica jurídica por la justicia social lo que tiene es bueno, pues dos elementos que aquí el profesor Carlos Matais ha traído en su, en su intervención y que me parece que son muy interesantes porque es la transformación pero también la visión sistémica o estructural. Porque yo creo que no hay eh, proyecto transformador si no tiene esas dos, esas dos patas. Y la clínica jurídica por la justicia social es eso lo que pretende ser. O sea, es un proyecto en el que nosotros eh, somos conscientes de que sabemos que también, bueno, pues no jugamos o quiere decir que, como decimos, desde el ámbito de, de lo humanístico. Y además, ¿no? cuando hablamos de justicia social, bueno, pues parece que no son cuestiones prioritarias en las agendas políticas, pero somos conscientes de que no vamos a lograr ni una justicia ambiental, ni una justicia energética, ni una justicia económica, si no tenemos una justicia social. Y creo que bueno pues nuestro territorio, y hay que hacer alarde de esto, no es un territorio, bueno, yo lo, lo he visto, lo he oído y, y creo que es así, un territorio que apuesta por, por ser un entorno sin desigualdades sociales y creo que es de donde tenemos o por donde tenemos que, que caminar porque cuando consigamos quiero decir, esta, esta justicia social conseguiremos todo el resto de las justicias y conseguiremos de, realmente transformar la, la sociedad teniendo en cuenta esa interconexión de los, de los, OED, de los ODS que, que aquí hemos traído. Entonces, a través de la Clínica Jurídica por la Justicia Social es un proyecto en el que abrimos la, la facultad, la universidad a la sociedad y dejamos que la sociedad penetre y que entre en la propia facultad. Es un modelo donde nosotros nos abrimos, es un modelo de, de generación del conocimiento de transferencia del conocimiento totalmente horizontal a la facultad vienen agentes sociales, vienen ONGs, vienen bufetes de, de abogados, vienen desde instituciones, desde partidos políticos con representación parlamentaria y nos presentan casos reales, lo que decimos el derecho en acción, casos reales de eh, situaciones de injusticia social, de situaciones de discriminación por distintas razones, los presentan a la, a la facultad y en la facultad eh, trabajamos también desde esa horizontalidad, porque trabajamos profesorado, alumnado, incluso personal del servicio de administración y servicios de, eh, personas del PAS. Entonces, ahí lo que, lo que tratamos, pero siempre con esa vertiente de que entendemos el derecho como un elemento de transformación social. Y aquí se ha aludido al derecho, Nosotros somos de las que, bueno, pues el derecho, lo que tenemos que poner también sobre la mesa y es lo que podemos aportar como, como académicos y el aporte que podemos hacer a nuestra sociedad es que hay que… Eh, poner, hacer aflorar las, las limitaciones que en muchos casos nos plantea el propio derecho. Porque el derecho, bueno, pues eh, lo entendemos como en muchos casos un reproductor del propio status quo. Y lo que hay que hacer a veces es, para transformar la sociedad, bueno, pues hay que cambiar el derecho. Cambiar el derecho quiere decir, hay que y no hay que tener miedo de esto, plantear eh, modificaciones de políticas públicas. Y es lo que hacemos a través de esos casos, que son casos reales, porque... Eh, todo esto parte también de ese inconformismo de que generamos eh, a nuestro alumnado, lo que, lo que generamos al final son eh, abogados o juristas, ¿no? o quienes van a ejercer la abogacía, pero desde una visión absolutamente técnica, ¿no? que lo que plantea es la aplicación del derecho, pero de una manera estática, de una manera técnica, eh, perdiendo de vista totalmente que que a veces lo legal no va de la mano de, de lo que tiene que ser justo y entonces, pues si queremos transformar, tenemos que inevitablemente eh, tener en cuenta ese aspecto de la justicia. Entonces, en, en la clínica jurídica hemos planteado, hacemos esa transferencia de conocimiento porque hemos planteado eh, como ejemplos, eso, eh, cambios, de políticas, cambios de políticas públicas. Eh, entre otros ejemplos, eh, con el tema de la pandemia, por ejemplo, colaboramos, trabajamos en red, colaboramos, Nueve clínicas jurídicas de nueve universidades distintas, porque somos parte también de una red española de clínicas jurídicas y de una red europea de clínicas jurídicas. Nueve clínicas jurídicas nos involucramos con 44 alumnos y generamos, por ejemplo, una, lo que era una, una guía COVID para dar unas instrucciones o para dar unas directrices de cómo actuar en tiempo de pandemia con, eh, a colectivos vulnerables. O, por ejemplo, pues nos, hemos colaborado en el planteamiento de lo que es en, con amnistía internacional, con partidos políticos de representación parlamentaria y con distintos agentes sociales y ONGs en lo que es la, las, la proposición de, de la ley, lo que se llama la ley trans, y también la, hemos hecho las bases estatutarias de un observatorio vasco LGTBI. O hemos planteado también bueno, pues un código de buenas prácticas para la aplicación en... En, en órganos de alta dirección en el territorio de Guipúzcoa para eh, poder impulsar la presencia de las mujeres y, y se han articulado unos indicadores de, eh, para poder testar efectivamente cómo la eficiencia empresarial, eh, va qué impacto va a tener esa presencia más equilibrada, esa presencia de las, de las mujeres eh, en este ámbito. Entonces, bueno, es un ejemplo de, eh, creo que de transformación o de, de activismo para poder transformar la sociedad, es un ejemplo real de cómo intervenimos desde la comunidad, cómo la universidad se ha abierto a la sociedad y la sociedad ha entrado, pero literalmente, porque es un espacio sin, sin ningún tipo de barrera académica donde todos los agentes sociales, instituciones públicas entran a la, a la propia universidad y generamos una, una comunidad de conocimiento que, que siempre desde esta vertiente porque no entendemos de otra forma estructural y sistémica podemos ayudar a, a, a ser motor de transformación de la sociedad y creo que que en esto tiene que ir nuestro futuro. Sí, de hecho, es un buen ejemplo de que, de que hay cosas que están en marcha, hay iniciativas importantes. Lo que pasa es que sufrimos una especie de día de la marmota perpetuo. ¿no? Nosotros, otro grupo, estamos, llevamos ya dos años investigando espacios mixtos de, de interacción entre universidad y sociedad, y en la Universidad del País Vasco y en las demás los hay, y muchos. Pero, pero... Son como flores de un día, no flores de un día, sino que eh, es muy difícil penetrar, digamos, en una, una opinión pública como la que tenemos también. ¿no? Entonces, parte del proyecto OSEAR también, del que os he hablado antes, consiste en mapear y visualizar todas esas cosas que ya se están haciendo, porque como hemos visto en la charla de Carlos, es necesario trabajar en red, eh, ningún agente va a poder llegar a todas partes y además hay que ser porosos, hay que dejar que otros agentes entren en tu, en tu movida, ¿no? Como lo hemos estado viendo aquí en, la faculta, en, en vuestra clínica, pero me imagino que en, la, en el aula, empresa, universidad, eh, también estáis viviendo experiencias semejantes. entonces eh, de alguna manera, todo esto hay que enseñarlo porque, para empezar, te, te quita la desesperanza de decir que es imposible hacer nada. Se están haciendo cosas. Tal vez el desafío consista, y, y con la ayuda de Torquís Unerey, que, es, que es en realidad el segundo sistema operativo de Guipúzcoa, tal como nos lo ha contado Carlos, pues tal vez necesitamos eh, visibilizar mejor y acelerar esas alianzas que ya están funcionando, porque la clínica es una alianza público-comunitario, eh, lo comunitario entra en la facultad de la universidad pública. ¿no? Eh, ¿Vosotras también lo veis así? ¿Qué redes eh, estáis creando, tejiendo, Cristina, Lidia? Eh, bueno, eh, Ana también. Un poco lo relativo al aula de Economía Circular, el eh, aula Empresa Economía Circular, que surgió en el año 2020. Y, te, y, te pongo en, en pantalla. Sí. sí, ese sería el segundo ejemplo, pero bueno, ahí sí que eh, la iniciativa surge de una pues, a través de un convenio de, de, de Departamento de Medio Ambiente, de Diputación y la, Unive, y la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa. Y bueno, y en estos años que llevamos de andadura, pues aparte de colaboraciones directamente con Diputación, pues hemos trabajado, por ejemplo, con ASLE, la Asociación de Empresas asoci eh, Asociadas, eh, corrígeme Juana si me equivoco, <ríe> de Guipúzcoa, de, bueno, de que tienen en todo el País Vasco, eh, para hacer un estudio de simbiosis industrial. Hemos trabajado con otros agentes, eh, pues en Maús, eh, pues para ver otras posibilidades de aprovechamiento también de, de sus residuos. Y bueno, yendo ya al caso de residuos, para no alargarme mucho, eh, un poco es la imagen que, que presento. No Es un ejemplo de otro tipo de colaboración que se abre a través de un trabajo, una tesis doctoral. Eh, la, la persona que está conmigo es Amaya Mendoza, que ha presentado recientemente su tesis y, de hecho, eh, recibió el premio Manuel Laborde la semana pasada. Hace dos semanas se doctoró, la semana pasada recibió el premio Manuel Laborde eh, por su desarrollo de una startup a, a partir del TCM que ha hecho, en el que, bueno, dicho muy rápido, ha estudiado los, los microplásticos del Golfo de Vizcaya… ...a través también de convenios con Diputación de Guipúzcoa... ...y en colaboración, por ejemplo, con la Agencia Vasca del Agua... ...con URA, con Chingúdico Servizuac... ...con pues un poco todas las eh, agentes que han ido haciendo falta... ...para entender el problema, el problema de microplásticos en el mar. Empezamos haciendo eh, muestreos en distintas playas... ...que era lo que hacía todo el mundo... Eh, y nos fuimos al flis y esa fue una de nuestras, eh, bueno, en, la, en investigaciones lo que suele pasar, ¿no? uno de nuestros días de, de darnos golpes contra la pared, de cómo cogemos microplásticos entre piedras, sin mover las piedras, sin, eh, sin destrozar el, el, el, el espacio en el que estamos trabajando. Y bueno, y, y, de, y bueno, de ahí surgieron metodologías y han surgido bueno, pues trabajos interesantes que, que de hecho yo creo que van a tener eh, futuro pues a través también de la, de la startup que ha, que ha puesto en marcha Maya. ¿no? Uh -huh. bueno, y, y ahora, Lidia, ¿nos puedes explicar esto qué es? Sí, vamos a ver. Eh, bueno, yo creo que en esas dos imágenes las he elegido porque aparecen eh, gráficamente algunos de los elementos que se han ido mencionando. El primero yo creo que sería el de la transformación y la acción, ¿no? Eh, la universidad está presente porque estamos viendo a, a alumnos y alumnas de, de los, del grado de Educación, en este caso, van a ser futuros maestros y maestras, y, y bueno, hay varios elementos aquí, ¿no? En primer lugar, la transformación del paisaje, o sea, de un, de un lugar, que en este caso también sería el campus de, de la universidad que está en una ciudad, que está en Donostia, en este caso. De manera que, se, bueno, hay varios objetivos que se están cumpliendo aquí. Por un lado, hemos creado un agujero, eso es lo que hemos hecho. Pero eso se ha convertido en un ecosistema en, en solo pues, en un año, ¿no? eh, bueno, en menos también. Se llena de agua solo, los organismos vienen solos. Bueno, entonces es una acción que, que está dentro de la, de la, del programa docente, digamos, y que al mismo tiempo eh, es una acción en el propio, o sea, de, eh, de conservación de la biodiversidad. ¿Eh? Hemos hecho un registro de los organismos que han llegado, bueno, lo han hecho los estudiantes, entonces, tenemos varios elementos, el de transformación, del paisaje, del entorno, estamos naturalizando de alguna manera también el, el, el, el paisaje urbano de, de la ciudad. Hemos creado un ecosistema, hemos hecho una acción por la, la, la conservación de la diversidad. Hay otros elementos ahí, como por ejemplo, no sé si se lee bien, bueno, pero esa plaquita que hay ahí, es, eh, ahí aparece la palabra red, que es otra de las palabras también importantes ¿no? que, que ha salido hoy, y es la red de escuelas con, con charca, ¿no? eh, Escoleta Courmael en Sarea. Bien, ¿qué es esta red? Realmente esta red no es una iniciativa que ha salido de la universidad, sino es una, univers una iniciativa que ha salido de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, eh, que conocéis, eh, que consiste en construir charcas en diferentes sitios, en primer lugar, y la primera acción Tenía que ver con la conservación ¿eh? de la diversidad porque ellos son herpetólogos. A continuación lo extendieron a la educación. Lo que hicieron fue, en colaboración con los centros educativos, escuelas, construir charcas en, la, en los centros educativos para que fueran una herramienta de trabajo didáctica de las propias escuelas. Con esto lo que estamos haciendo es introducir a ODS, podemos decir, o Educación para la Sostenibilidad en las escuelas. Tenemos una herramienta que es la charca, donde se va a trabajar el currículum, pero se van a trabajar... Una, bueno, se va a sensibilizar sobre los ecosistemas, etcétera, y se van a trabajar una serie de, de, de, bueno, de, de competencias relacionadas también con la sostenibilidad. Eh, y que lo que ha pasado es que nosotros hemos entrado en esa red. Entonces, es importante por dos motivos. Por un lado, porque esto nos permite eh, no solo hacer una red de charcas físicas, o sea, que es una red... Que, permite, que está rehabilitando realmente la población de anfibios, o sea, que era el primer objetivo, sino que además eh, nos está permitiendo crear redes o eh, conexiones con la escuela. En este caso es la Facultad de Educación que tiene que conectarse con las escuelas y que históricamente no ha estado tan conectada. ¿no? La educación estaría en la base, digamos, del cambio cultural este que estamos pensando, que está detrás de todo ¿no? y que es, que es necesario. Entonces, bueno, es una herramienta, habría, podría comentar eh, bastantes cosas sobre esto, pero, pero bueno, lo que quiero sí destacar es que ha sido una iniciativa bastante de abajo arriba en este sentido, ¿vale? No ha sido tan institucional, pero también quiero destacar el papel de la universidad como facilitadora, porque aquí ha habido un proyecto, un programa muy interesante, que es el Laboratorio SICA de 3 que, que es un proyecto muy interesante que, que lo que nos obliga, de alguna manera, a los que formamos parte o tenemos un proyecto, a incorporar los ODS en las asignaturas de la carrera, de manera que, también estamos hablando de interdisciplinaridad, porque ahora mismo hay un montón de asignaturas de diferentes eh, eh, eh, campos de conocimiento eh, trabajando sobre, el sobre esta charca, cada uno eh, sobre el tema que, le que tiene que trabajar en su asignatura y en su, en su tema, digamos, es interdisciplinar. Bueno, te agradezco que lo hayas sacado, en parte también es mi facultad y, y yo, por ejemplo, no sabía que había una clínica jurídica antes de, de entrar en el equipo de Agustín eh, no sabía que había un servicio de asistencia psicológica, no sabía que teníamos una charca y, y no sabía que estábamos en las playas de, de la costa haciendo este trabajo. ¿no? Eh, y, y creo que en la, la tarea cultural es muy importante precisamente saber que están sucediendo cosas, este trabajo de visibilización, porque eso abre la imaginación. Y precisamente uno de los problemas que tenemos en, en todo trabajo de transformación es eh, activar nuestra propia capacidad, porque si no creemos que podemos cambiar, realmente no hay nada que hacer, apaga y vámonos. ¿no? Entonces, ese trabajo motivacional que tiene que ver con cosas sutiles como son la cultura, la motivación personal, el sentido de, de por qué me levanto yo todas las mañanas de, de la cama, eh, tiene mucho que ver con la idea de una visión compartida. Una visión compartida que ya no es algo que se fabrica en un gabinete de comunicación, sino que está ya haciéndose. Lo que pasa es que tenemos que, eh, entre la universidad o la diputación, eh, incorporando a todos estos agentes, aunque seamos compañeros de cama a veces eh, insólitos, eh, visibilizar lo que está haciendo y de, generando las condiciones para que se pueda hacer más y pensemos que podemos hacer más y de esa manera un poco entrar en esas dinámicas virtuosas de aceleración de las que nos hablaba eh, Carlos. Eh, bueno, voy a hacer trampa, teníamos otra pregunta eh, final, pero esa es un poco la que tenemos para casa, ¿no? nos llevamos los deberes eh, en la tercera pregunta y le pediría a Ana que, que cierre ya una última intervención hablándonos también de, de algún ejemplo concreto, ¿no? porque estamos, estamos de alguna manera viendo cosas que ya se están haciendo y que están en esa línea de crear visiones compartidas entre diferentes. Gracias. Bueno, pues retomando este punto de, de visión compartida, eh, cuando tenía que reflexionar sobre esto, lo primero que hice fue revisar otra vez el plan estratégico de la facultad, porque es la visión compartida de la facultad, porque cuando hablamos de visión compartida territorial ya son palabras mayores. Es decir, que es un objetivo al que tenemos que ir, pero ya compartir una visión en la facultad ya es algo complejo. Y ahí se recoge, claramente, desde hace ya varios planes estratégicos, además, esta línea de visión, que es el compromiso social y la innovación, que ha marcado y marca muchas de las líneas de investigación, de transferencia de conocimiento e incluso la docencia Dentro de la facultad. Y en las líneas también se destaca el compromiso ético, no va a contar todo, ¿eh? la, el, la colaboración con el Servicio de Atención Psicológica de la Universidad, la perspectiva de género, la inclusión en la actividad académica y las prácticas curriculares y extracurriculares de cooperación al desarrollo. Que es una forma también pues, para que los que no conocen nuestra facultad vean un poquito cuál es nuestro perfil y nuestros objetivos de, de trabajo. Eh... Esos, esos objetivos eh, están alineados en muchos casos con los ODS, por ejemplo el tema de la perspectiva de género, es algo que de forma transversal se, se implementa en las asignaturas de la, de, la, de la carrera y no en vano eh, estamos alineados también con la, con la universidad que impulsa el premio Francisca de Aculodi y ya en los últimos años hay cuatro Trabajos de fin de grado que han conseguido el premio Francisca de Colodi que, que otorga la universidad a la inclusión de la perspectiva de género en los trabajos de fin de grado. Una forma también de involucrar al alumnado y al trabajo cotidiano con los, con los ODS. Nuestra investigación y transferencia de conocimiento está fundamentalmente ligada al lo, a ODS lo número 3, de salud y bienestar. Somos psicólogos, psicólogas y abordamos temas de, de, mucho, de mucha índole. Eh, no me voy a detener en todos ellos para no alargarme, porque me gustaría también al de la educación de calidad y a las ciudades sostenibles, porque hay toda una línea de psicología ambiental que impacta en las ciudades sostenibles. Eh, sí que me, a, me gustaría tocar dos ejemplos en los cuales, además de todo este alineamiento con los con los ODS que tenemos en la, en la investigación y en la, en la transferencia de conocimiento, dos ejemplos que podrían bueno, que pueden, que pueden sí, demostrar un poco esta colaboración diferente, interdisciplinar, colaborativa. ¿eh? Uno de ellos es el proyecto CitagoOn de prevención del Alzheimer. lo mencionado las esta mañana una de las de las partes que que se ha mencionado que es el que de Arancha Gorostiaga, que que estaba el grupo que de la Facultad de Psicología porque participa en en Torquisonera X, esa parte de este proyecto Cita Wagon. Entonces, este proyecto participan como, como diferentes agentes, cita Alzheimer, la Universidad del País Vasco, Euskal Universidad A, tanto la Facultad de Psicología, el Grupo Qualiker de Investigación, como la Facultad de Medicina y Enfermería. La Universidad Pública de Navarra, el Instituto Vasco de Neurociencias Achúcarro, el Instituto Biodonostia, Camp Tecnológico. Es el objetivo, muy brevemente, es demostrar que una intervención multidominio de control de factores de riesgo unido a la promoción de hábitos saludables, de ejercicio físico, de entrenamiento cognitivo, de dieta y, de, de dieta y gastronomía y de salud socioemocional, pueden eh, prevenir la aparición de problemas de deterioro cognitivo y, en definitiva, de prevenir el Alzheimer. Está enmarcado también dentro de, una de, un, de un proyecto europeo, con lo cual las redes se extienden también a nivel europeo y a nivel mundial. Es un programa de intervención de dos años, está participando alrededor de mil personas de entre 65 y 80, 60 y 85 años en un ensayo clínico aleatorizado que pretende demostrar que todo este enfoque que se está haciendo de intervención multifocal va a tener beneficios en la salud y en el bienestar de las personas mayores. Y tiene pues, financiación diversa. A mí me gusta siempre nombrar la financiación en todos los ámbitos porque es uno de los motores motivacionales del trabajo. Si no es imposible llevar a cabo. Entonces hay diversa financiación desde el ministerio, desde los proyectos del ministerio de educación, como grupos de investigación del Gobierno Vasco, como como becas predoctorales también del Gobierno Vasco y por supuesto también la participación de Torquiseuneraix, como hemos visto esta mañana. Y otro proyecto que también me parece que está en fase de desarrollo, así como el anterior, ya está muy, ya está bastante implementado, es, está en fase de desarrollo, que es el proyecto Carrick. Es un proyecto de prevención del suicidio de jóvenes y adolescentes, un tema espinoso que da, mm, mi, mi experiencia es que da miedo tocar. Da miedo a abordar y provoca mucho respeto, incluso entre los profesionales de la psicología. Es un tema que da mucho respeto, que sigue siendo tabú. Un proyecto coordinado por la Facultad de Psicología de la, de la Universidad del País Vasco, junto con Vicira, una asociación de supervivientes de suicidio, de personas que, han sido, que son afectadas por el suicidio de un ser querido. Y el curso pasado implementamos un proyecto piloto, que hemos tenido relación con centros escolares con, en colaboración, con en coordinación con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y financiado por ese departamento una fase peloto de sensibilización. Y también se han creado una serie de, de, de, de, de... un proyecto que me parece muy interesante, que son los espacios saludables en centros de secundaria con adolescentes. Los espacios saludables son espacios en los que el alumnado decide qué temas va a tocar, cómo los va a abordar qué problemas quiere, quiere debatir, lo debaten en libertad, buscan información, generan acciones y actividades y lo lideran y lo gestionan ellos mismos, adolescentes, de secundaria. Hemos puesto en marcha ese piloto y tenemos otras líneas que no me voy a, no me voy a alargar más. Pero que comparten con otras cosas que han salido aquí, que son como semillas de esa sí. clase de colaboraciones que vamos a necesitar escalar en el futuro, ¿no? Y demostrando que cuando, cuando realmente hay interés, eh, esperemos que cuando el tema es lo suficientemente importante, eh, sabemos eh, colaborar, ¿no? como, como ha indicado Carlos. Vamos un poco...